mi nuerita. mucho gusto de José, Victoria, ¿ya desayunó? No, todavía no, pero con ganas, amor, ¿cuál Victoria? Señora Victoria para usted, te amo mi amor, tan linda mi muñequita, consígase una mujer que quiera vivir en la miseria en la que vives, muerto de hambre, Mi amor, acá vivo yo. ¿En serio, mi amor? Amor, usted no me estará tomando el pelo, ¿cierto? No, mi amor, ¿cómo se le ocurre? Esta es la casa de mi padre. Y lo que es de mi padre es mío. Y suyo también. Te amo, mi amor. ¿Cómo así que te amo? Usted nunca me ha dicho que me amaba. En serio, mi amor, estoy enamorada. Uy. Yo también, mi amor, pero vamos que está haciendo mucho sol. Mi viejo presenta a mi futura esposa. Mucho gusto, don José. Victoria. Su hijo me ha hablado mucho de usted y hace mucho tiempo quería conocerlo. Bueno, pues aquí estoy. Me alegra, amigo, que haya conseguido una mujer tan bonita. Muchas gracias, don José. Bueno, mi amor, vamos. Con permiso. Sin miedo, no, todavía no, espere. Bueno, alistes en que les va a servir el almuerzo. Hice unos frijolitos mm, deliciosos. Uy, muchas gracias, Victoria. Uy, mijo, qué mujer tan juiciosa. Buenos días, Victoria. Ay, don José, buenos días. Me asustó. ¿Ya desayunó? No, todavía no. Pero con ganas. Entonces, ¿le hago unas huevitas? Bueno. ¿Qué es todo eso tan rico, mi amor? Ay, don José Yo creo que usted se equivocó de habitación Un poquito nomás Uy mi amor Desde que la vi, me enamoré de usted Esta casa y todo lo que tengo en el banco Es para ti, mi reina ¿Qué dice, mi amor? Bueno Mi amor, usted tiene que hablar con Camilo, él debe de irse de la casa, ahora que estamos juntos. Tranquila mi amor, que yo me encargo de todo eso, él no va a ser un problema para nosotros. Hola mi amor, ¿cómo van? la mujer más hermosa de esta casa. Bien mi amor, usted me hace sentir tan bien, tan especial. A mí ningún hombre me había hecho sentir así. Debe ser la, edad, mi amor. Ahora que tú eres mi esposa, eres la dueña de todo lo mío y la mamá de mis hijos. Ay hey, mi amor, usted me quiere enamorar, ¿cierto? Eso es lo que más deseo, mi amor Hacerla feliz Hola, mi amor ¿Qué querés? ¿Usted no entiende que yo estoy con su papá? ¡Respeta! Déjame tranquila. Por lo menos déjeme recoger mis cosas, sí. Y aquí están sus cosas y se me larga ya de mi casa. Usted no es más que un mantenido que solo vive de las faldas de su papá, que lo mantenga. Se me larga ya. No quiero volver a ver. Uy, Victoria, amor. ¿Cuál Victoria? Señora Victoria para usted, ¿quiere que le dé un consejo? Trabaje, páguese sus cosas, deje ser mantenido ¿Y sabe qué? Consígase una mujer que quiera vivir en la miseria en la que vives, muerto de hambre Uy, no, doctor, en serio. Pero esa mujer suya merece un India Catalina. India Catalina, no. Esa mujer se merece un Oscar. La mejor actriz que he conocido hasta el momento. No, y eso no es nada. Si ustedes supieran cómo terminó todo esto, ja, esto sí es para tirar riso yo. Listo, mi amor. Ya podemos hacer nuestros hijos. Ya Camilo no nos va a estorbar más. Me parece muy bien, mi amor. Pero primero prométame que todo esto va a ser solamente mío. Y yo le prometo que va a ser el mejor papá para nuestros hijos. Te lo prometo. Te amo, mi amor. Tan linda mi muñequita. Victoria. ¿Qué quieres? ¿Qué es que usted no entiende que usted no es bienvenido en mi casa Vengo por la ropita que me hace falta, colabóreme con eso ¿Cuál ropa? Aquí en mi casa no hay ropa suya, toda se la botea a la basura ¡Vaya! Allá busquen el basurero Con permiso ¿Qué pasó mi amor? Mi amor por favor dígale a su hijo que no me busque más Estoy comprometida con usted Y yo merezco respeto Tranquila mi amor Ahora lo llamo Eso no vuelve a pasar ¿Vale? Más le vale Mi amor nosotros llevamos tres meses juntos y nada que puedo quedar embarazada. ¿Qué pasa? Esa no es mala mía. Esa es una buena mujer. Cásese con ella. No, viejo. Hay que probarlo, usted sabe. Es mejor loco conocido que loco por conocer. Pues qué va a pasar, mi amor. Pues nada. No es que yo no puedo tener hijos. Yo soy operado. ¿Usted de qué está hablando? No, Victoria. Se equivocó ese mental. Yo ya estoy muy para eso. Yo solamente quería disfrutar. Mi amor, usted no me puede hacer eso. Esta es mi casa. Usted y yo somos una familia. Y yo le he sido fiel, amor. ¿Cuál casa, casa, Victoria? Yo aquí no tengo nada Yo acá pago arrendo ¿Ah, sí? ¿Y el carro qué? El carro es mío Yo me lo voy a llevar ¿Cuál carro, Victoria? ¿Yo acaso tengo carro? Ese carro es de mi hijo Yo aquí no tengo nada Yo usted lo puedo demandar Por todo lo que me está haciendo ¿Sabe qué, Victoria? Usted no es mujer para un hombre Con futuro como mi hijo Regalada, sale cara. Recuerda su ropita y váyase. Tenga dignidad. Que todo lo que hay acá es de mi hijo. <risa> O sea que la estafadora salió estafada ¿Cómo la ve pues? Uy no doctor, le juro que yo nunca en mi vida había escuchado una historia como esta Estaba mucho de qué hablar Esto solo significa una cosa, que no porque la mujer sea bonita, significa que sea mejor mujer Para que vean, la que decía que no sabía correr, resultó que sabía hasta volar La belleza de una mujer no define fidelidad y compromisos. Y para el circo de infidelidad que estás armando hoy, quizás mañana no encuentres payasos. Todo lo oculto se descubre con el tiempo, Quizá hoy, mañana o en 100 años. Soy DJ Broly y si este video te gustó, compártelo y no olvides comentar.